de León, amigos de Jutas de Fe. Nos encontramos con el diputado de los Caballeros de Color, eh, Jesús Reinaldo, quien nos va a platicar un poquito más acerca de lo que son los Caballeros de Color. Sí. Buen día, eh, diputado, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Eh, bien hermano, efectivamente, los Caballeros de Color, fuimos fundados en 1882, y nuestro fundador es el padre, Michael J. Eh, nuestro fundador, eh, nos fundó sobre cuatro principios, el principio de la caridad, que es el primero, la unidad, la fraternidad y el patriotismo. ¿A qué se dedica Caballeros de Color? Caballeros de Colón es una fraternidad de hombres católicos que deseamos vivir nuestra fe, ah, en concordancia con la doctrina de la iglesia. Somos hombres católicos mayores de 18 años, también los caballeros que no tenemos una rama, la rama femenina, que es las damas isabelinas. Uh -huh. Las damas isabelinas eh, son un grupo auxiliar, principalmente trabajamos por nuestras esposas, nuestras hijas nuestros de nuestras madres, que nos apoyan en este trayecto a la Casa del Padre. Uh -huh. Nos comentaba hace un momento que el fundador ya lleva dos mil años y ya fue beatificado. ¿Puedo hablar un poquito más acerca de su bueno. obra? Efectivamente. El padre Michael Geyne fue un inmigrante irlandés, el cual vio la necesidad de las familias católicas de tener una protección. Esto porque en el lugar donde él se encontraba, que es New Jersey, fallecían muchos hombres católicos y dejaban en el desamparo total a sus familias y eh, pues él vio esta necesidad y fundó los Caballeros de Colón para responder de esta manera a estas necesidades. Y Caballeros de Colón en la actualidad, en Estados Unidos, es una aseguradora. Es una aseguradora que tiene eh, pues presencia eh, con más de dos millones de miembros a nivel mundial. Y aquí en México estamos insistientes en el programa de beneficios paternales. ¿Qué hacemos los caballeros de Colombo? Proporcionamos un seguro de vida muy económico a nuestros afiliados, con el cual nosotros protegemos a nuestras familias. Déjenme compartirle que a raíz de que ha iniciado esta pandemia a nivel nacional, nosotros hemos dado ya a través de la aseguradora que es la que nos respalda este beneficio fraternal a viudas de caballeros de Colombo. Lo único que se necesita para tener el seguro es ser católico mayor de 18 años. Es lo único que con eso protege a tu familia. Dentro de nosotros Caballeros de color, también tenemos lo que es la formación continua. Lo tenemos a través de un convenio con la Escuela de la de San Andrés, a través de retiros en los cuales nosotros crecemos dentro de nuestra fe. Es decir, Caballeros de color, es algo en lo cual nosotros participamos como miembros activos de nuestra comunidad. También tenemos el grado patriótico, que en el grado patriótico eh, somos muy orgullosos de nuestro patria. Tal vez así que tenemos seis mártires, caballeros de Colón, y estos caballeros de Colón también este, han sido identificados por el Papa. Pablo II. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de la estructura de Caballeros de Colón? Porque al inicio del video, si yo le señalaba si usted como diputado, a lo mejor las pues, personas que nos están viendo van a decir, bueno, pues como que diputados en la iglesia. Entonces, nos podría platicar un poquito cómo es la estructura. Claro sí. Mire, Caballeros de no Colón estamos principalmente formados por laicos. también hay sacerdotes, eh, pero somos una orden de la Guardia de Recos y nuestra estructura, eh, Así fue formada desde el principio del Padre May en la cual existe un Consejo Supremo, el cual se encuentra en New Hampshire, eh, en Colorado, en Estados Unidos. Y eh, en México estamos divididos en cinco jurisdicciones. Estas cinco jurisdicciones, cada una tiene un dirigente, que él tiene, por decirlo así, un delegado. Nada más que es eh, la traducción, sería diputado, Ah, ok. So, eh, y cada delegado, a su vez, este, descansa esta responsabilidad sobre eh, los consejos y cada que tiene consejos se le llama Gran Caballero. Okay. Un Gran Caballero tiene a su vez un diputado, un Gran Caballero es el que le apoya y la presencia de los Caballeros de Colón es nivel eh, diócesis uh -huh. y a, a nivel parroquial. Uh -huh. En otras palabras, los Caballeros de Colón estamos en las parroquias eh, apoyando al sacerdote eh, como una orden laica pero eh, siempre en concordancia con el PGP, para generar el pastoral y eh, pues de alguna manera también nuestras o familias se van integrando. Es decir, es, eh, es un movimiento en el cual están presentes no solamente el hombre o no solamente las mujeres, sino que están ubicados a la iglesia doméstica y todos, así como dentro de Caballeros o sea, de bueno, Colón tienen un lugar, así como en la iglesia católica tenemos un lugar los cuatro principios, como les decía, que es calidad, unidad, fraternidad y el patriotismo, equivalen a los cuatro grados que tienen nuestros sacerdotes, mm. que es, es el, no, el grado de noviciado, no, okay. este, de postulado, postula, uh -huh. y el cuarto grado. Lo mismo. Así ah, es. Que Entonces, no. eso significa los cuatro grados. Mm -hmm. Y como son dignidades dentro de y también caballeros un importante dignidad. Somos completamente voluntarios católicos. Una cosa que nos caracteriza mucho es los distintivos, por ejemplo, el tema de la espada, el tema, no sé si se llama capa, si está bien dicho capa, el tema de los sombreros, que también es muy característico. A ver si nos pueden hablar acerca de Claro que sí. Bueno, eh, estos distintivos de los que usted habla es el cuarto grado, ah, okay. exclusivamente el cuarto grado ah, y el cuarto grado es el se llama el grado patriótico ah, okay. eh, el uniforme fue instituido en 1941 el cual ha sido abrogado el, el año pasado eh, ya de conocer ese, ese traje el cual consistía en un, en, en, en un bicornio, un chapón bicornio una capa efectivamente y, este, y un traje de smoking con una espada ceremonial ya ahora es un negro con lo que es una camisa blanca uh -huh. y una espada ceremonial. ¿La espada, ¿ceremonia? espada musiquita? No, la espada es ceremonial. Uh -huh. eh, como sabemos, eh, la espada es el evangelio, representa el evangelio. Uh -huh. Y así como debemos de ser diestros en el evangelio. Decir, un, ca un caballero de color tiene que ser muy diestro en el evangelio, en los cuatro evangelios. Uh -huh. este, también debe ser muy diestro, así de un símbolo. con la espada. Uh -huh. Entonces, ese es el por eso no es, ser, ¿es, es que esa esa, la consolidación, porque efectivamente, ah, okay. efectivamente y, hay y es una estructura y es una forma de hacer las cosas que ya viene desde hace mucho tiempo. Mm -hmm. Y que ha ido adaptando esas formas. Mm -hmm. En este momento existen esas formas, que es lo que ustedes ven. Eh, es, es esa parte ¿no? finalmente qué mensaje le daría a todos los caballeros a los señores a los jóvenes que nos ven y que pues quisieran tener o tienen inquietud de integrarse a dónde pueden dirigirse con qué comunicarse en, el área, en concreto en aquellos donde hablado, los podemos ah, sí. encontrar para que quienes tengan inquietud pues puedan pedir informes y sobre todo si alguien tiene ganas pues se pueda eh, Claro que sí. Mis hermanos, yo los invito a que formen parte de la caballería. Quienes eh, pueden formar parte de la caballería? Cualquier hombre católico mayor de 18 años y que esté en eh, concordancia con la santa sede. ¿A qué nos referimos? Con eso que es un católico practicante. Ah, okay. Que quiera vivir su fe. Okay. Yo los invito a que vivan su fe. Eh, nos hablan acerca de que están pasando muchas cosas, muchas indecencias que vemos en los medios, muchas cosas que vemos que no nos agradan. Pero Caballeros de Colón es esa respuesta eh, pronta y oportuna a lo que ya existe. Tenemos nuestra iglesia, somos hombres enamorados de Cristo y de la iglesia de Cristo. Lo hacemos a través de Caballeros de Colón, que es un medio. Y este medio es el medio adecuado para cualquier hombre. Cualquier hombre católico quiera integrarse, este es el lugar. ¿Dónde se puede integrar? Bueno, en León tenemos un consejo, el consejo 3566, eh, eh, se llama el consejo 10 de Sollano. Eh, en unos instantes más le daría lo que es a, a la división de los datos para que se puedan comunicar, para veces? que se puedan comunicar y con todo gusto los esperamos. El caballero de lo importante es entrar. Tú empiezas a entrar y avanzas. Es como dice el Papa Juan Pablo II, o sea, no tenga miedo, o sea, tú le entras, tú entras Ya una vez que estés dentro, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de lo hermoso que es tu fe, porque vas a vivir tus años desde un punto de vista místico, desde un punto de vista de caballería, de esos caballeros de la edad media que iban y cuidaban a los peregrinos y que se llevaban jornadas enormes cuidando a los peregrinos, que llevaban a las princesas de un reino a otro, que llevaban a los obispos que nos trasladaban de un lugar a otro, era el brazo que llegaba y apoyaba a la iglesia. Esos caballeros, es el espíritu que tenemos nosotros, es nuestro espíritu cristiano, católico que nos lleva adelante, es el que dio respuesta cuando fue en la época la persecución religiosa aquí en México, sin cometer pecado. A nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es que ya lo saben amigos. Aquí debajo está apareciendo los teléfonos donde ustedes se pueden comunicar. Agradecemos a diputado de Estado Jesús Reinaldo su tiempo y que nos haya concedido esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, solamente me resta decirles, ¡viva Jesús!